Que estão muito buenas. Na próxima semana vai haver um encontro fotográfico Bolívia, vale? que está sendo organizado por Foto Espaço Bolívia. Vale? Então, eu já visto essa publicação e entrei em contato com com esse grupo, né? esse coletivo fotográfico aí de La Paz, e, e os invitei a participar de enquadra. E falei com Maurício Aguilar. Vale? Foi uma entrevista muito boa aí. Nos apresentaram esse projeto, esse hermoso projeto que tem aí. Hacen muchas cosas bellas allá. Les invito a que, que ven toda la charla ahí, que tiene bastante info buena. Ellos siempre están ahí haciendo conversaciones también vía Facebook. Voy a dejar todos los enlaces de ellos acá, ¿vale? Siguen ellos ahí en las redes, que está buenísimo este proyecto, ¿vale? Eh, antes de ir, no te olvides suscribirte a al canal también. Deja tu like, deja tu apoyo ahí. Así que vamos a Hola Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido ahí a este canal. Gracias por su tiempo, por, por la disposición ahí de participar. Eh, siempre, siempre yo empiezo aquí eh, con una pregunta, así que me gusta saber eh, cómo tú como Mauricio, cómo tú conectó con la fotografía, ¿sí? ¿Cuál es tu historia y relación con la fotografía? Eh, bueno, primeramente agradecerte por la... El entrevista, muy feliz de estar acá y de buena manera de unir lazos ¿no? por medio de, de, de internet, eh, con tu canal, entonces, eh, nuevamente agradecerte, ¿no? Eh, bueno, yo comencé la fotografía ya hace nueve años, como en 2011, por ahí ya van a ser diez años, <ríe> el año que viene, eh, más que todo porque yo estudié arquitectura, ¿no? Eh, en mi carrera me pedían eh, una cámara eh, como herramienta de trabajo investigativo, de poder... Eh, Sacar, decía, ¿no? Me acuerdo en los talleres, el espíritu del lugar, eh, la investigación, el paso de la luz, de las sombras y todo eso. Y ahí compré mi primera cámara, ¿no? mi primera cámara digital, donde eh, más que toda la familia, ¿no? Porque esas veces no sabía nada de la fotografía. Y poco a poco, gracias a eso, le fui agarrando eh, más, eh, más cariño a esto de la fotografía, ¿no? Hoy puedo decir que la fotografía me da muchas alegrías, eh, la fotografía eh, me ayuda a expresarme bastante ayuda a poder eh, contar historias, denuncias, eh, situaciones, yo creo que la fotografía es algo muy pequeño muy pequeño eh, para su nombre, ¿no? Si no es todo un mundo de, de sensaciones, imágenes eh, tanto para compartir como personal, no eso te puedo decir de la fotografía, no así brevemente como empecé con esto Wow, o sea, y tú sigue ejerce como arquitecto o ahora se dedica full a, a fotografía? ¿sí? mira, eh, justamente estaba ejerciendo como arquitecto años pasados pero ahora estoy dedicando casi enteramente a la fotografía no? si bien, eh, sin dejar el lado del arquitecto, estoy haciendo trabajos, por ejemplo, de fotografía en, qué sé yo, ¿no? en, en, en bodas, en eventos sociales eh, también en trabajos eh, para diferentes instituciones publicitarias, y todo lo demás pero también cuando son situaciones eh, hago el trabajo de arquitecto, no dejo de lado también el trabajo de arquitecto eh, pero me gusta sinceramente, me gusta bastante la fotografía, me gustaría dedicarme enteramente a la fotografía y es por eso que estamos, con, como dijiste, ¿no? con tu espacio Bolivia, que es un proyecto muy interesante ¿no? de, de poder eh, crear de alguna manera una identidad a la fotografía en Bolivia, en este caso, eh, Bolivia enteramente, ¿no? de la fotografía tanto con enseñanza, tanto con proyectos, con viajes y bueno, eh, tratar de encontrar, como te dije, un sendero a la fotografía boliviana con este Ajá. con este proyecto. ¿no? No, no claro, ese, ese proyecto foto Bolivia, ¿no? Foto espacio, perdón. Eh, ¿Tú Ajá. tú he, he empezado él? ¿Cuándo fue eso? Para bueno, de repente, el foto espacio de Bolivia, es un espacio cultural enteramente dedicado a, la, a esto de la imagen, ¿no? en, en la paz, en Bolivia, concretamente. Ajá. Tengo entendido que es el primer eh, espacio establecido físicamente, ¿no? En Bolivia. Wow. Eh, para dedicado a esto de la fotografía, ¿no? Entonces, algo muy lindo que eh, el proyecto está andando, tiene ya dos años, empezamos en 2018, wow. bueno, empezó a funcionar así eh, en línea en eh, 2017, ¿no? Pero ya con un espacio ya consolidado, con una oficina, con, con aulas, con, con espacio necesario para poder desarrollar desde en 2018, wow. desde ahí eh, no paramos, ¿no? Empezó en enero de 2018 y no paramos. Eh, tanto con talleres de fotografía como proyectos gratuitos, como viajes, como charlas, como eh, encuentros y tantas cosas que te puedo decir que sinceramente han reunido buenos frutos, hay buenos resultados de esto. Uh -huh. Y yo creo que se está cumpliendo esto del objetivo de, de poder encontrar algo, alguna visión, una, un sendero de la fotografía boliviana. Ajá, wow. ¿Y, y cuántos integrantes tienen hasta ahorita, sí? Y mira, eh, tenemos integrantes entre activos y inactivos, un total de más o menos unos 160 eh, fotógrafos, ¿no? Más que todo emergentes, fotógrafos también con trayectoria, que, eh, bueno, se aparecen para ciertos proyectos, eh, pero también o, otros nuevos se, se, se, se aparecen también, ¿no? Entonces es, es algo muy bonito que va dando vueltas, ¿no? Pero eh, miembros activos, activos podemos decir que son unos 30 fotógrafos wow. que nos ayudan, que nos eh, que comparten esto en, también son docentes de, de fotografía, eh, están con esto, ¿no? Están con esto de, de poder ayudar a Fotospacio, espacio yo creo que es muy lindo, ¿no? Eh, como eh, La parte más linda conocer a grandes personas, grandes fotógrafos, eh, no solo de aquí, ¿no? Como también del exterior, eh, entonces, eh, es muy interesante eso, la cantidad de personas que se van sumando a este proyecto. ¡Wow! Increíble, de verdad. Y, y, y es abierto, ¿sí? O sea, como uno... uno para hacer parte así de Fotoespacio, es a saber. Que... Eh, claro, en eh, sí estamos considerando la, la membresía, queremos eh, dar más seguridad en cierta forma a este proyecto. Eh, uh -huh. Lo único que tiene que hacer es eh, asistir a los proyectos, reuniones que tenemos. Eh, tenemos grupos, por ejemplo, eh, como, los medios, como Facebook, como WhatsApp, tenemos ahí donde eh, les hacemos llegar las invitaciones. Eh, bueno, ahora por la situación que estamos pasando, ya es un poquito más difícil reunirnos físicamente, pero estamos en contacto eh, tanto virtualmente, ¿no? Tanto por, por medios como este, y por, por, por WhatsApp, ¿no? Esas, esas claro. cosas. Entonces, para ser miembro de esto, únicamente tiene que venir a las actividades que estamos haciendo. Cada mes lanzamos una actividad, eh, siempre convocamos, no eh, nos cansamos, no fallamos también en hacer actividades gratuitas, o pues son gratuitas, wow, todas son gratuitas. Eh, para poder... Eh, Sí, eh, son, una, son una proyectos gratuitos que hacemos más que todo, ¿no? Lanzamos un proyecto gratuito, wow. eh, a veces hacemos talleres también gratuitos y también eh, viajes que son prácticamente a precio de costo, no viajes fotográficos. Uh -huh. Entonces cualquiera de esas tres modalidades que pueden traerse eh, pueden ser parte del Fotoespacio este Espacio de Bolivia, ¿no? Y to y, y si la mayoría de los eventos son gratuitos, ¿cómo ustedes se autogestionan, sí? O sea, ¿cómo hacen que ese grupo se mantiene ahí unido y fuerte, sí? Es muy interesante ¿no? esa pregunta. Eh, particularmente el fotospacio es un espacio, eh, se puede decir, privado, es un espacio independiente, el término más adecuado, eh, donde no dependemos de ninguna institución. Desde un principio hemos sido así. Yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Porque, así contar un pues, brevemente, cómo está la situación aquí en en más concretamente, eh, eh, hay muchos colectivos de artistas ya construidos por mucho tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo soy parte del grupo La Paz en Fotografía, que es el grupo activo eh, más grande eh, de fotografía en Facebook, ¿no? que tenemos como 73 mil miembros entre todos los profesionales y entusiastas. Eh, obviamente, más que todo, hay eh, personas entusiastas, y, pero y ese grupo ya tiene 10 años, ¿no? y esa 11 años ya, ya va, y queríamos hacer generalmente charlas, reuniones, cursos, talleres, eh, con la alcaldía, por ejemplo, ¿no? con la alcaldía de La Paz, eh, si bien no nos negaban el espacio, hemos hecho muchos eventos muy lindos con ellos, eh, generalmente tenemos que estar peleándonos con otros colectivos por los espacios, ¿no? Por ejemplo, había en el teatro municipal, teníamos que hacer una presentación, unas charlas, teníamos que mínimamente enviar como seis meses o un año de anticipación, ¿no? Para poder eh, usar el espacio de manera gratuita, ¿no? Entonces, cansados de eso, decidimos, eh, bueno, mi persona con, junto con otra persona que está acá, eh, decidimos eh, alquilar un espacio en pleno centro de la ciudad de La Paz y eh, hacerlo, ¿no? Y así, sinceramente, no tenemos que pedir permiso a nadie para hacer las actividades y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, el espacio eh, se autosustenta con los cursos de fotografía, <risa> hacemos los cursos, talleres eh, eh, este, básicos hasta avanzados. Eh, a mi persona aporta también, porque es algo que de verdad me gusta con, eh, de una manera... Eh, excepcional, ¿no? yo aporto a esto del, del fotoespacio, entonces más que todo se autosustenta con esto, ¿no? con, con los talleres de fotografía que damos, eh, también con los viajes también no se autosustenta. Y es muy lindo eso, no hay que hacer comprender a los chicos que eh, así como te puedo decir, no, de amor no se vive, ¿no? Hoy en día estamos pataleando con esto de la de la, de la pandemia, más que todo y no está obviamente pegando un nudo. eh teniendo tu que ya siguen en cuarentena eh, acá estamos saliendo, pero hay una cuarentena muy eh, inestable, ¿no? Donde uh -huh. no nos podemos reunir en grupos grandes como lo solemos hacer. Y eso afecta, por ejemplo, los talleres, en los viajes, que era la principal fuente de sustento de, de Fotospacio Bolivia. Pero eh, estamos con los talleres virtuales, estamos medio platicos. Ha bajado, obviamente, el nivel, y, el nivel de ingresos. Y, bueno, estamos más que todo apostando, los en esos tiempos muy difíciles. Pero esa es la manera más que todo que se... Autosustenta este proyecto, ¿no? Eh, eso es digo ¿no? que amor no solo se vive, es porque eh, queremos equilibrarlo, ¿no? Eh, sin, sin, sin el afán de querer hacer cosas cobradas, eh, continuar con los proyectos gratuitos, ¿no? Pero se autosustenta con otra área que es la, la escuela de fotografía que estamos formando. Uh -huh. wow. genial. Claro, en la pandemia, ahorita. O sea, viajes totalmente suspendidos ahora, ¿no? Las expediciones, eh, viajes que tú dices como expediciones, así, ¿no? Que ustedes hacían y, y llevaban grupos, así. Claro, sí. Eh, teníamos un proyecto muy lindo, ¿no? De redescubrir de, de Bolivia en este caso, ¿no? Hacemos talleres, por ejemplo, íbamos al Salar de Uyuni, que tal vez muchos conozcan. Un lugar muy bonito para fotografías, es una belleza, el Salar de Uyuni, en temporada de lluvia, de tiene la oportunidad Vayan chicos de eh, Fuimos a lugares eh, como la Botificaca, a lugares eh, más que todo turísticos, eh, con fotógrafos, ¿no? Con fotógrafos. Hicimos talleres ahí en, en Cerro de Juni, en lugares panorámicos eh, bonitos, y así estábamos el año pasado, ¿no? Y este año, eh, como nos pescó, ya no pues, estamos cohibidos de los viajes, entonces estamos únicamente eh, con los talleres de fotografía en línea. Pero es algo muy lindo, ¿no? La verdad yo creo que sí. era su saborcito esos sí. viajes y todo. Ajá, claro, estaba justo pensando en eso porque, por ejemplo, si yo salgo de acá, estoy acá en Lima y, pucha, no en esa condición, ¿no? Pero, pucha, quizá próximo año, qué sé yo, voy a Bolivia, puedo contactar con ustedes y hablar, oye, ¿me da una, unos tips ahí para, para dónde voy, cómo hago, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro, sí, es más que todo el tema que queremos eh, más que todo abrirlo esto a todo el mundo ¿no? ya hemos tenido eh, el apoyo de, eh, de fotógrafos de afuera también que han dado su paso por Bolivia, nos han visitado, han dado taller acá no eh, tanto fotógrafos o artistas digitales de México pueden tener la acogida de ahí eh, también hay han dado su paso fotógrafos de Perú por ejemplo no eh, entonces eh, es muy lindo ¿no? queremos popularizarlo de hecho, estábamos a punto ya de concretar el proyecto de, de, de residencias, ¿no? residencias artísticas que queremos lanzar aquí en Bolivia para cualquier fotógrafo que quiera hacer un proyecto, eh, le podemos facilitar, por ejemplo, ambientes donde pueda estar por un lapso de, qué sé yo, un mes, dos meses, y únicamente tener que cubrir sus gastos nomás de, de comida, nada más, ¿no? nos, Nosotros nos aclaramos, por ejemplo, de, de los viajes y de los servicios básicos, ¿no? Pero con tal de que en su residencia haga un proyecto, acá fotográfico de clases o de eh, algo, ¿no? Y aporte, ¿no? Con esa condición, ese, ese, ese, esa forma de residencia, ¿no? Estamos justamente por lanzarlas, eh, pero, pero bueno, supongo que se va a dejar de esperar, pero sí o sí lo queremos hacerlo. Como tú lo dices, cualquier fotógrafo puede venir a Fotospacio Bolivia, estamos en pleno centro de la ciudad de La Paz actualmente instalados, le podemos dar experiencias qué lugares puede venir, puede visitar, le podemos hacer contactos con galerías, con otros centros culturales también, eh, también podemos hacer los tours por la ciudad, estamos deseosos de poder compartir esto. Entonces, eh, es una invitación también, aprovecho también, porque si alguna vez se pasan por la paz, en este caso, por la paz, eh, no pueden contactarse con nosotros, con todo gusto, los vamos a atender y a, a tratar de ayudar con lo que podamos. ¿no? Ajá, buenísimo, esa, esa es la idea, ¿no? ¿eh? qué buena, qué buenísimo. Eh, y, y justo, justo la, la próxima semana ustedes van a hacer un, un conversatorio un, ¿cómo es? es, es un un encuentro. un encuentro, ¿no? de fotográfico y va a tener va, varias charlas buenísimas ahí ¿no? Yo, yo ya he tenido la oportunidad de ver la charla con Ana Becerra ah, con Ana Becerra sí, eh. sí ella es de, de España, basta ¿No? con en este en este conversatorio, en este encuentro de fotografía, ¿no? Ajá. Pues, adelantarles un poco, el encuentro se va a llevar a cabo este miércoles 26 al 28 de, eh, de agosto, que va a ser completamente en línea, ¿no? Entonces, eh, estamos haciendo primera vez que estamos haciendo este encuentro, queremos hacerlo de manera física, obviamente estamos gestionando, Ajá. Y tal vez voy a mencionar esto, ¿no? Y el innombrable coronavirus que nos ha ahogado la fiesta, ¿no? Sí. Pero eso nos ha quitado las ganas de poder hacerlo de manera virtual, ¿no? Entonces, eh, aprovecho, ¿no? Para hacer la invitación que Ajá. este encuentro va, se va a llevar a cabo. Ahí lo estás sí. presentando Sí, sí, sí. Eh, del 26 al, 20, al 28, 28. De, de agosto, ¿no? Donde Ajá. van a ser en la edad de Bolivia, ¿no? En este caso, de de 7 a 10 de la noche, son 3 horas de pura fotografía, wow. no tenemos invitados, ¿no? Eh, tanto del exterior como de acá de acá de Bolivia, uh -huh. por ejemplo acá de Perú tenemos a Ronald Espinosa, es un gran amigo que también dio su paso algún gato por, por Fotoespacio Bolivia el año pasado, uh -huh. y de ahí también hicimos el contacto, ¿no? uh -huh. eh, está Ana Becerra de España y Lorena Velasco, que es eh, cofundadora del colectivo Fotógrafa LATAM, ¿no? es una es una gestora, es una docente universitaria de fotografía también, Ajá. que nos va a acompañar, ¿no? Y también están fotógrafos tanto de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz, que son de departamentos de Bolivia. Uh -huh. Entonces, lo estamos de alguna manera integrando, ¿no? Es muy lindo, la verdad, chicos, no se lo pierdan, va a ser sí. completamente gratuito. Sí. Eh, vamos a hacer el esfuerzo para que pueda ser transmitido por Fotospacio Bolivia, ¿no? Porque originalmente se quedó como en una sesión Zoom, pero ya tenemos más de 100 inscritos. Ah, sí. Entonces, tenemos la manera de poder sobrepasar esa cantidad que un solo nos limita claro. para poder compartirlos con todos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para poder estar en el encuentro. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y las inscripciones siguen hasta? Sí, las inscripciones van a ser hasta este lunes, ¿no? Pueden escribirse uh -huh. eh, Como te dije, ya sobrepasamos el límite que nos permite, por ejemplo, estas plataformas, ¿no? Uh -huh. Pero nos vamos a dar la, la, la forma para que los demás puedan ser parte igual de esto, eh, de, de este encuentro ¿no? Entonces uh -huh. aún pueden seguir inscribiéndose se pueden inscribir acá, está la dirección de, de, la, de la página o Ajá. simplemente pueden entrar a fotospacio.net y van a encontrar una, un botón donde les va a llevar directamente a la barra de inscripción Ajá. entonces es totalmente gratuito chicos, eso sí no, no, va, no, no tiene ningún costo queremos compartir más bien esta experiencia y para el año con más fuerza poder hacer este encuentro eh, lo más eh, lo más cercano posible. no. Lindo sería también contar con más fotógrafos, tanto de Perú, de Brasil o claro. de Colombia, que hay muy buenos, conocemos también muy buenos eh, fotógrafos que están creando de alguna manera una identidad de fotografía latinoamericana. no. Queremos de alguna manera integrar desde Bolivia y bueno, compartir lo más lindo que fotografía. Qué buena, genial. Yo acá abajo voy a dejar todos los enlaces ahí de, de la página de ustedes, Facebook, Instagram, también creo que tienen un canal en YouTube ustedes, ¿no? Eh, sí, tenemos un canal de YouTube uh -huh. donde van a ver algunos videos de algunos eventos que hemos hecho. Uh -huh. eh, también eh, eh, proyectos eh, fotográficos, entrevistamos a fotógrafos bolivianos, eh, los viajes igual van a encontrarlo, van a encontrar también, a veces hacemos contenido, ¿no? Como de tecnología, comentamos eh, sobre... Eh, qué sé yo, ¿no? sobre las nuevas cámaras que están llegando eh, fotografía contemporánea y todo lo demás la verdad en eh, un fotoespacio queremos agregar a la mayor cantidad eh, de fotografía artística y de autor que se pueda ofrecerlo, ¿no? es más que todo eso, porque hablar de fotografía es un mundo muy grande, la verdad, ¿no? Existen tantos tipos de fotografía, ah, sí, tantos sí. estilos, uh -huh. que prácticamente abarcar todos en una sola palabra queda muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces eh, queremos abocarnos más que todo a la fotografía de autor, a la fotografía, ¿cómo les puedo decir? no?, A la fotografía artística, Ajá. conceptual, eh, que viene de la mano. Eso no, no tal vez dando tanto hincapié a la fotografía un poquito ya más comercial, ¿no? Como, qué sé yo, te puedo decir fotografía de bodas. Sí, sí. Eh, fotografía de productos uh -huh. y esas cosas, ¿no? fotografía social no mucho, sino uh -huh. eh, dar, un, dar un, una prioridad a la fotografía eh, que quiere ser creada ¿no? uh -huh. por eso, eh, siempre los proyectos que hacemos con Fotospacio eh, no sé si te puedo compartir una pantalla sí, sí, dale a ver, dale te voy a pasar también esto, ¿no? eh, algunos eh, de los proyectos que hacemos ¿no? Fotospacio Bolivia uh -huh. Entonces, esta es una presentación que la hemos usado. Eh, estos, más que todos son los tres pilares que queremos llevar a fotoespacio, ¿no? como, eh, como el código genético que queremos mostrar esta, como fotoespacio Bolivia, que es el crecimiento, la creación y compartir todo en eh, fotografía, ¿no? fotografía en Bolivia. Entonces, con estos pilares se basa todo lo que hacemos. ¿no? Eh, seguimos estas tres C's para poder eh, encaminar lo que queremos, ¿no? que es nuestro objetivo. Eh, poder incentivar la fotografía boliviana, poder crear un, eh, así adelante una escuela, eh, una a futuro no, sería muy loco, hacer una carrera de fotografía que en Bolivia todavía no lo hay, no, wow. entonces consolidar esas bases estamos yo creo que yendo por un buen camino con eso, no, claro. entonces va de la mano con todas las cosas que queremos hacer con fotospacio espacio, no, entonces eh, hacemos proyectos, por ejemplo, esto es uno de los proyectos que hicimos eh, conjuntos y, es un homenaje a Víctor Hugo Vizcarra, es un escritor eh, boliviano, está considerado como el Bukowski boliviano, ¿no? Para los que no lo conocen, es una invitación muy linda, la verdad. Víctor Hugo Vizcarra no solo ha cautivado en Bolivia, sino ha en distintos lugares sí. del mundo, tiene muchos seguidores en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, entonces su, su literatura ha, ha trascendido, ¿no? Su forma narrativa. Víctor Hugo Vizcarra es un escritor eh, marginado, alcohólico, eh, donde escribían ¿no? todas esas cosas. Aquí le hemos hecho esta foto como un tributo a los personajes de su libro, eh, personajes de La Paz, ¿no? personajes paseños de la ciudad de La Paz que encontramos. Ajá. Entonces le hemos hecho más que todo un tributo eh, interpretativo ¿no? de los personajes de su libro. En base, eso es lo que queremos hacer. Todos los proyectos de fotoespacio piden, queremos hacerlo con un sello, de alguna manera, de acá, de Bolivia, ¿no? uh -huh. queremos incentivar eso. Esto es, por ejemplo, un proyecto, ¿no? que hemos hecho de los carteles de fotografía, incentivando el diseño gráfico y la fotografía, cómo se puede expresar. Eh, esto es, bueno, más que todos los procesos que hicimos, ¿no?, de la investigación, las reuniones que tenemos, salidas, y todo, todo el proyecto termina en una muestra fotográfica, ¿no? Estamos también tratando de hacer material impreso uh -huh. y que no se quede solo ahí en el proyecto, sino también poder imprimirlo. Y tenemos también una editorial digital en fotospacio.net en la página a ver uh -huh. Van a poder encontrar eso, ¿no? Donde van a poder ver con detalle estos proyectos que estoy mostrando. Entonces, así nos reunimos. Eh, como puedes ver aquí hay fotógrafos, tanto mayores como fotógrafos jóvenes. Es muy lindo, ¿no? Pues sí. esto de la fotografía, cómo se mira, cómo va creciendo. Eh, como lo desarrollamos ¿no? producción, wow. ideas es, yo creo que es algo muy lindo de esto ¿no? sí. creativo, uh -huh. cada uno aporta ¿no? Eh, hacemos la salida la uh -huh. práctica, esto por ejemplo es el proyecto Cuculis que hemos hecho tal vez ahí también los conocen eh, Cuculis que son más que todos los mitos y leyendas de, de la foto de, de, de Bolivia ¿no? Uh -huh. cuentos que se van contando acá estas son las salidas que hacemos hacemos eh, Salidas de eh, otra vía callejera, eh, de proyectos eh, tanto sociales, estos, eh, por ejemplo, eh, hacemos exposiciones callejeras, ¿no? esto es lo que más queremos dar eh, hincapié. Eh, aquí, por ejemplo, hemos hecho vandalismo del vuelo bueno, en la ciudad de La Paz, hemos colado fotos así, cuatro fotos unidas, en las calles entre que velocidad, que no dura ni una semana, Ajá. pero es lo bueno, no llega la gente directamente, no sin tener que una galería. Eh, hacemos exposiciones igual eventuales, en plazas, en, en parques. Eh, prácticamente queremos apoderar del espacio público, obviamente con los permisos necesarios, ¿no? de, en este caso de la municipalidad, de la alcaldía, todo eso, Ajá. para poder compartir esto ¿no? de la fotografía. Entonces, cada proyecto que hacemos termina en esto, ¿no? en exposiciones, eh, tanto en mis galerías como en espacios e instituciones. Esto, por ejemplo, es en el teleférico aquí de la paz ¿no? algo que no se pueden perder si dan su, su, su pasadita por la paz el teleférico es sensacional chicos no eh, esto no en espacios la verdad queremos apoderarnos de espacios eh, donde nunca la gente ha visto arte no en este caso o fotografías esto por ejemplo es una, en un lugar bien concurrido de la ciudad de la paz no muy populacho así te puedo decir muy, eh, muy fuerte no donde hay incidencia de, de gente no entonces, eh, queremos romper esos esquemas, ¿no?, de llegar directamente. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hemos hecho en homenaje al Día del Mar, ¿no? en Bolivia, aunque no tengamos mar, tenemos un Día del Mar, <ríe> que es eh, recordar más, más que todo, ¿no?, al, a, a la guerra del Pacífico que hemos tenido, que también ha sido involucrada también Perú, por, por, la, por tratados, pero gracias a esa guerra perdimos, ¿no?, El, nuestro, nuestro litoral, nuestra salida al mar, entonces, cada año hacemos un proyecto, ¿no? Este proyecto que se llama Que se rinda a su abuela, que hacemos más que todo interpretaciones fotográficas, ¿no? De ese anhelo de volver de alguna manera al mar, eh, territorialmente y soberanamente, ¿no? Entonces, aportamos tanto cívicamente como históricamente y, bueno, compartir también, ¿no? Esto es un proyecto, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, ¿no? Donde eh, lo ponemos en lugares bien concurridos, eh, la gente viera eh, Yo creo que lo mejor de esto, si bien no vendemos las obras, rara vez se venden. Eh, es los comentarios de la gente, ¿no? Cómo lo, lo va asimilando, cómo comentan, qué te dicen, ¿no? Cómo te agradecen por hacer bueno. esto. Eh, te dicen, sacame foto, te dice gracias por compartir esto. y eh, Personas que te lo esperas, ¿no? Incluso loquitos que se pueden esos que se encargan a la calle, te dicen, eh, gracias, qué linda foto, qué lindo esto, sacame una fotito, sacame a mi familia. Entonces, es muy lindo poder de alguna manera que la fotografía interactúe con, con estas personas, uh -huh. ¿no? Estos es son parte del grupo, ¿no? Cada año hacemos una exposición, en, no solo a, afuera, ¿no? Sino también en cafés de la Ciudad de la Paz, en, en galerías también, ¿no? ¿no? No cerramos, no cerramos también a galerías, ¿no? Eh, por ejemplo, la Ciudad del Alto, es, eh, como anécdota, es una ciudad que muchos la asocian con mucha delincuencia, con muchos problemas, eh, qué sé yo, ¿no? De, de desorden, de basura, de, de delincuencia. Uh -huh. Entonces, eh, hemos querido dar la vuelta de una Unidad con la fotografía de esto, ¿no? Con un proyecto que es El Alto es maravilloso, es prácticamente al lado de la ciudad de La Paz, ¿no? Que la ciudad de La Paz se considera como ciudad maravilla y El Alto lo mejor estar al lado. Entonces, con la fotografía queremos recalcar esto, ¿no? Queremos dar oportunidades, hemos ido a esta ciudad, nos hemos metido a las ferias, a lugares donde muchos fotógrafos tal vez en su tiempo no se han metido, ¿no? Entonces, igual lo hemos expuesto en pleno centro de esa wow. ciudad. Entonces, más que todo, esto es lo que queremos mostrar, ¿no? La fotografía es para todos, cualquiera puede disfrutarlo, cualquier persona, eh, muchas, muchas no sé si pasa eso ahí tal vez, acá eh, las personas tienen a veces un miedo inexplicable de entrar a galerías de arte, ¿no? Quizás porque no se sienten eh, cómodos ahí o tienen miedo si les van a cobrar o no, ¿no? Si bien hay galerías de arte en La Paz, en Bolivia... No mucha gente lo transita, ¿no? Ves, te pasas por ahí hay poca gente, ¿no? A diferencia de otros países donde hemos podido ver, ¿no? Sin embargo, eh, donde camina toda la gente ahí ya no tiene miedo para verlo, ¿no? Entonces, queremos de alguna manera romper ese esquema, ¿no? Claro. El arte es para todos eh, y no es necesario para que estés solamente en cuatro paredes, ¿no? Entonces, también hemos hecho proyectos sociales, eh, colectas navideñas, por ejemplo, vamos a ver más allá. Eh, con, con, con la fotografía, ¿no? Como a cambio de una colecta navideña regalarse una foto al instante, ¿no? Con un tesorito, todo eso, les regalamos, ¿no? Entonces, estos dos wow. años que hemos hecho el proyecto Regala tu Luz para reclaraciones, para fondos de niños en la calle, ¿no? Y lo mejor de todo es que con este proyecto, por ejemplo, eh, regalábamos las fotos, ¿no? A personas que no okay. podían eh, eh, cancelar su fotografía, eh, no podían eh, de alguna manera aportar, ¿no? Igual les mm. dábamos, ¿no? que enseñó muy feliz con su foto seguido, ¿no? Entonces, la fotografía puede ir más allá de un papel Ajá. o algo bonito, ¿no? También hay que considerar que la fotografía es, es un recuerdo que no sabemos qué tanto valor puede tener de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, la, hablar de fotografía es mucho más que solo hablar de cosas estéticas, Ajá. interesantes, bonitas, ¿no? También la fotografía, acuérdense que es un recuerdo de invaluable valor, ¿no? Y bueno, con estas donaciones fuimos a las comunidades, regalar a los chicos y todo eso. Bueno, esto es más que todo la, la parte social que tenemos eh, el cumplimiento, ¿no? El año pasado fuimos a Tarila, una comunidad muy bonita, muy similar, por ejemplo, al norte del Perú, entonces uh -huh. por la selva, a todos esos lugares, y lo hicimos muy bonito, ¿no? Eh, finalmente, este proyecto, ¿no? Proyectos Sociales Investigativos, que es el proyecto de Macata, que era más que todo documentar eh, oficios, eh, tanto de la ciudad uh -huh. de La Paz como de la región, que están, tal vez, algunos a punto de desaparecer, ¿no? Personas que leen la suerte en un ave, en un pájaro, sí, en picheras, creo que también hay ficheras ahí, que hacen de corazón. Hay, ¿no? Pues, sí, Impaltados, son sí. ¿no? Para las noches, sobre todo, ¿no? Y eh, transportistas, ¿no? Del, del sindicato más antiguo, Eduardo Baroa, ¿no? Que tiene estos mitos de más de 70 años, ¿no? como reliquias vivientes y las caseritas, todo eso, ¿no? Entonces, eh, más que todo, en, en, entrar en esto, ¿no? De los oficios que hay ahí, sombreros, jardineras, las que hacen heladitos de, de canela. Y, bueno, terminar la exposición con un reconocimiento que les hemos dado gracias a la Alcaldía de, de La Paz, la Municipalidad, Consejo. Y lo más lindo de esto, ¿no? Estas personas nunca se han imaginado tener un, un reconocimiento, pero, sin embargo, con la fotografía les hemos dado, ¿no? Uno muy lindo, hemos gestionado, obviamente, con la Alcaldía para Ajá. que puedan tenerlo, ¿no? A oficios de, de, de, de personas paseñas, ¿no? Entonces, ha sido muy lindo, ¿no? Lo hemos continuado el año pasado, eh, de sacar más oficios todavía, ¿no? heladeros eh, fotógrafos, eh, los sabotas, lo que venden estos tostados. Entonces, hemos tratado de encontrar eso, y igual lo hemos hecho también en una exposición fotográfica, en un espacio cultural acá, en la ciudad de La Paz. Entonces, eh, como te das cuenta, su fuerte esto es el... el Queremos encontrar fotografía, pero también una responsabilidad social, ¿no? no y no solamente a la fotografía que es bonita y punto, sino también poder eh, estar conscientes de que la fotografía también puede ser usada para eh, bienes, bienes sociales, ¿no? Eh, cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? hay valor que dice eh, crecimiento y creación, ¿no? Compartir y todo lo demás. Entonces a los señores igual les hemos vendido, sus, les, hemos vendido les hemos regalado sus fotos, <risa> y les hemos dado sus certificados, eh, y se han ido muy contentos también, ¿no? Entonces, es yo creo que lo más lindo que podemos oh. compartirles en un foto espacio, que es eh, poder eh, encontrar este tipo de fotografías, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que que hicimos también con ancianitos, eh, con distintas maneras, ¿no? Esto es parte de la a Mandita, que hizo una campaña muy bonita, y mi persona pudo estar presente para poder sacar a estos señores, ¿no? Y bueno, como te dije, estamos actualmente moviéndonos por sí. por, por, Zoom, por todo virtual, por la pandemia que hemos tenido. Obviamente, eh, si bien no es casi lo mismo, pero ya, hacia eh, hablar de fotografía se trata, eh, sí. yo creo que es válido a estos medios, ¿no? Entonces, estamos eh, continuando, eso no hemos parado, y estamos luchándola, ¿no? Finalmente bueno. estamos con esto del typing Ajá. que ya te comenté, también lo mostraste, entonces, es un concurso de fotografía, como les dije, que hoy día termina, está bien abierto a la comunidad internacional, tenemos dos, dos fotógrafos de afuera de Colombia, entonces, pues, no sabemos hasta hoy día, a las 00 horas, hora de, de Bolivia, va a cerrar la convocatoria, y bueno, es esto, ¿no? Y el encuentro que vamos a lanzar, como tú lo dijiste, eh, tenemos nueve invitados eh, de lujo, la verdad, son unos, son unos eh, ¿cómo es decir, no? Son fotógrafos con, con mucha trayectoria, la verdad, y... Eh, Queremos que salga muy lindo, ¿no? Eso es lo que te puedo compartir, pues, opción wow. de, de, de espacio, ¿no? Las actividades Ajá. que hacemos. Pues, te felicito muchísimo a ustedes de fotoespacio porque está buenísimo, así, todo lo que tú has compartido ahí, eh, para mí, o sea, para mí ha resumido lo que para mí fue la fotografía, que es eh, esa, esa capacidad y posibilidad de, de generar vínculos, así, ¿no? Y cambiando esos pequeños vínculos con las personas, así. Y es algo que los, ustedes están reflejando así de una manera muy bonita. ¿sí? Y, y soy muy grato por eso, ¿sí? por, por conocerlos ahí, ¿no? desde que, mismo por Zoom acá. Pero... Genial, genial. Y sí, de verdad, muy agradecido también. Tus palabras, de verdad, son un buen incentivo. Y quiero que lo sepan, ¿no? Eh, como te he dicho al principio, cualquiera puede ser parte de esas actividades. Eh, queremos hacer más, no hemos parado. Eh, seguimos usando la fotografía como un bien social, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto, hemos hecho un proyecto de fotografía de productos, ¿no? Pero a pequeños empresarios y productores, uh -huh. para que puedan ayudar de alguna manera a la economía, en que estos días está muy golpeada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ideas como esa nos mantienen. Si bien en la fotografía es algo, un arte muy muy lindo, muy estético, pero también puede ayudar ¿vale? de alguna manera. Claro. Entonces, uh -huh. eh, con eso queremos crear algo bien, eh, identidad a la fotografía boliviana, ¿no? Yéndolo algo más. Incluso, pues, si común lo que tenemos a la vuelta de la esquina, eh, sí. eso queremos compartirlo, ¿no? Y obviamente, esto es una partecita de los proyectos, ¿no? Eh, tenemos actividades como los viajes, hemos mostrado. Uh -huh. eh, tenemos actividades como las, las charlas, tenemos actividades como... Bueno, una parte también está ahí, ¿no? De los autopaseos que hacemos de fotografía callejera, los retos que, que también hacemos, ¿no? Eh, en esta cuarentena hemos hecho también... Eh, charlas ¿no? con fotógrafos del interior hemos hecho una reunión de colectivos fotográficos de, de prácticamente el, el eje truncal de Bolivia wow. entonces eh, tenemos muy buenos contactos ¿no? y lo lindo de esto que se está multiplicando ¿no? antes hablarte de, de fotografía por ejemplo en Bolivia hace 10 años 15 años era, pues, no había casi nada, ¿no? Solo había unos cuantos referentes que eran fotoperiodismo uh -huh. y otras y otras personas que sí tenían la buena posibilidad, ¿no? Tanto económica como de tiempo, para poder hacer fotografía, que son nuestros grandes amigos, ¿no? Uh -huh. eh, existe la fotografía boliviana, existe su historia, y de alguna manera estamos eh, acelerando este proceso, ¿no? Entonces yo creo que eh, poder juntarnos tanto digitalmente como físicamente en un espacio físico hace bastante, bastante poder la fotografía aquí en Bolivia, ¿no? Así te digo cómo, cómo está actualmente la fotografía en Bolivia. Qué bueno, Wow. Eh, eh, para, para ir cerrando así, eh, Mauricio, tú quisiera saber si tú antes de empezar eh, Fotoespacio y tú después de Fotoespacio, o sea, cómo considera tú ese cambio en tu vida, así, personal, así. Uh, qué, linda qué, qué pregunta, ¿no? Que me lo he preguntado. Eh, bueno, antes, antes de venir a con espacio eh, y obviamente, ¿no? Eh, tenía, tengo planeado, tenía planeado seguir mi profesión, tenía planeado seguir eh, esto de la de la arquitectura, hacer, qué sé yo, ¿no? eh, ahorrar, trabajar y bueno, uh -huh. eso, ¿no? Pero actualmente eh, me siento mucho más feliz con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo después la verdad de eh, eh, me gusta esto, compartir bastante de la fotografía, porque como creo que te he dicho al principio, la fotografía me da muchas alegrías. ¿no? Uh -huh. Y siento que hay mucho por hacer en esto de, de la imagen en, en, en Bolivia, en la ciudad, en mi propia casa, incluso te puedo decir, ¿no? Hay mucho por hacer en esto, tenemos muchas cosas que contar, que uh -huh. prácticamente es, es un mundo lleno de, de sueños, ¿no? No te puedo decir, a dónde no puedo dirigir, pero me gustaría de alguna manera eh, poder difundir esto, ¿no? No solo. Bolivia, sino también eh, la fotografía latinoamericana ¿no? que está cobrando bastante fuerza mm. hoy en día, eh, pude ver en este periodo de cuarentena muy buenos fotógrafos, muy buenas eh, escuelas en Latinoamérica, Perú, he visto en Chile, wow. encuentros que han hecho como que estamos haciendo ahora donde hay una calidad muy linda ¿no? de fotógrafos y sinceramente, hoy en día en el año 2020 veo mucho más talento de fotógrafos emergentes cada vez me sorprenden eh, me, me fascina ver la visión que van teniendo ellos ¿no? Entonces, de alguna manera te dice que sí, eh, tienes que seguir continuando con esto de la fotografía, nunca lo vas a conocer todo y es algo muy lindo, yo creo que es un viaje sin sí es retorno, esto de, de, la, de la fotografía de poder gestionar este tipo de actividades que te puedo decir y lo más bonito, ¿no? compartir y crecer con, con esto de la fotografía entonces, no, no te puedo decir así voy, a, voy a ir, pero seguro que va a ser muy bonito si seguimos haciendo así las cosas Wow, genial pues muchas gracias eh, de nuevo así, por su tiempo por compartir e inspirar a, a quien está vendo por lo menos a mí me ha inspirado así, a, a, a, a cómo hacer un colectivo y cómo manejar y cómo como la fotografía puede ir cambiando cosas así, ¿no? eh, espero que inspire más personas también a, a seguir dando punch en la fotografía así ¿no? y que uh -huh. Uh -huh. Quería, muchas gracias nuevamente y qué lindo ¿no? eh, poder de alguna manera eh, que se así por no Que tú también inspires con las charlas, con el labor que estás haciendo. Eh, sí, sí. La verdad es una un labor muy loable. Eh, no te canses, no, te, digo. no te canses. Eh, es un, algo muy lindo muy lindo que vas a tener para compartirlo. ¿no? Y, y bueno, eh, para terminar, os puedo decir que eh, sigan a Fotospacio que si pueden, eh, tanto los de afuera como los de adentro. Estamos buscando, si, si es un fotógrafo de afuera y quieres dar tal vez un taller acá en Bolivia, o estás de pasada, también puedes charlar con nosotros y podemos ayudarte ¿no? en eso, podemos hacerte eso, ¿no? Eh, por ejemplo, había conflictos en Bolivia en octubre, ¿no? Mm -hmm. Fuertes conflictos sociales, ¿no? Ajá. Y vinieron otros fotógrafos, ¿no?, acá, eh, más que todo fotoperiodistas, ¿no? Oh. Te les gustó el lugar, eh, charlamos, conversamos, y es algo muy lindo, ¿no? Pueden sentarse aquí, les invitamos un café, les ayudamos en algo, eh, cualquier cosa. Guía de la ciudad, un city tour, todo eso. Entonces, es una invitación también a toda la comunidad de afuera y también a los de adentro. ¿no? Saben que pueden venir acá. Tenemos también una fototeca, una, una, una, una biblioteca llena de trabajos, libros tanto de afuera como de aquí. Eh, vengan, siempre les digo a los chicos: vengan, es como una cuevita de fotógrafos. Ah, vengan, sí. chicos, a todos. Qué buena, genial. Pues entonces, nos despedimos de acá, Mauricio. Muchas gracias. Espero, espero conocerlos físicamente un día ¿eh? ahí. <risas> Genial. Muchas gracias a 92. Y bueno, un abrazo chicos a dos. Cuídense. Vale. Muchas, Muchas luz en su vida, chicas. Gracias a Hasta luego. Pues, eso es todo. Buenazo, ¿no? A mí me ha encantado conocerlos ahí. Y eso, no te olvides de suscribirte. Deja tu like, comparte ahí si tú... ¿Crees que puede interesar a alguien esa charla? Y hasta la próxima.